Nosotros mismos ah, no los representantes Es cortado. Organización de nosotros mismos, los campesinos sin tierra. Y tomaron la decisión entonces de invadir estos terrenos, dicen por ahí. Claro que es, porque el cubano se ha citado 50 mil veces y no da la cara. ¿Quién? El cubano. ¿Quién es el cubano? Yo no lo conozco, ese hombre no es de aquí, ese hombre es de Cuba. O sea, dice de que de propietario los árboles que cortaron allá. ¿Quién es no, allá nadie cortó árboles? Hay unos árboles en un video. Pero bueno, ¿quién bueno. se ha aplicado la propiedad de estos terrenos? Nosotros mismos que nos metimos, no tenemos dónde trabajar, no tenemos cómo mantener la familia, y nos vamos a robar para mantener la familia, ¿Tiene diría yo. De que son claro que eso es de, eso es del Estado. Pero el Estado somos todos. ¿Cuál es su nombre? El nombre mío es Graciliano Amparo Concepción. Bueno, nosotros estamos ahí en ese terreno porque en verdad nos pertenecen, ya que ese terreno es del Estado. Y ahí, y ahí se necesita, en esa comunidad se necesita canchas, se necesita iglesia, se necesita eh, un play. Y estamos tratando de eso, y además también para mejorar la calidad de vida de nuestra familia, porque nos tenemos en que sembrar y para producir y comer. Ustedes cree que esos terrenos no tienen dueño? No, no, no. Sin embargo, se dice que sí, que tienen propietarios. Bueno... Dicen que tienen eh, propietarios, pero eso no tiene título. Ellos sí quieren pasar por dueño. Y como no, no tiene título, eh, queremos rescatar el, el terreno para trabajarlo. ¿Quién es el cubano? Yo mismo no sé directamente. Sí, no o sea, se americano, sí, americano. En una parte, eso se la respetamos, pero lo que es del estado tienen que entregárnoslo, porque la necesitamos la tierra. ¿Cuál es su nombre? Francisco Acosta. El, el mismo que a suyo caballero. ¿Eh? Su nombre, caballero? ¿La? La, su nombre. Mi nombre es José Ramón Apolinario. <risa>